Rafa 2013 Bienvenidos Si colocamos una varita sobre una mesa como esta y la dejamos de esa forma y la golpeamos sucederá lo obvio pero si además de colocar la varita colocamos una bolsa encima y eliminamos todas las burbujas que puedan haber entre ella y la mesa o pues la mayoría ¿no? y la golpeamos de nuevo a ver 1, 2, 3 ¡Wow! impresionante, ¿no? la presión del aire ha hecho que la bolsa ejerza una fuerza sobre la varita y de esta manera la fuerza sea suficiente para que la parte de atrás de la varita no se mueva y se pueda romper, interesante, ¿no? Vamos a hacerlo una vez más. A ver, vamos. ¡Wow! Me encanta. Ahora en cámara lenta.